Un nuevo video y hoy vamos a jugar un nuevo mod de FNF Vamos a jugar Y claro nos va a acompañar Bango Cat Bien, vamos a Story Mode Y debería estar aquí Acá tenemos Versus dos. Bien, vamos a jugar Bueno, me voy a silenciar Disfruten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 bueno ¿No es gente uh qué bueno está esta parte ¡El A ver es... ahí viene el rush bien seguimos me lo hicieron muy bien que bueno está Pasamos el juego queda. Mm. Fue re rápido Bueno Bueno Fue cortito pero estuvo re bueno A ver, vemos y no, no tenemos nada Bueno, espero que les haya gustado el video Esto es todo por ahora Recomienden mi... la mod En los comentarios Y bueno, bye